Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y estamos a lunes. Eh, cuando vine aquí para Madrid desde Ávila, me encontré que Madrid estaba rodeado por una nube muy oscura de, de contaminación. La verdad es que cuando vives aquí no te das cuenta, pero cuando estás viniendo en coche por la autopista, por la A6, te das cuenta de que Madrid está muy contaminado. Parece ser que cada vez hay más atascos dentro de, de Madrid y también hay más coches entonces eso provoca que haya más contaminación también esta mañana a coger el autobús que ya hacía bastante que no lo cogía porque suelo trabajar desde casa y también como tengo vehículo propio pues no, pre no me preocupo tanto pues el metro estaba, estaba petadísimo entonces si no puedo usar el coche porque contamino y el metro está petado entonces cómo quieren que llegue al trabajo o cómo me, me desplace así que en Madrid hay un problema que es eh, que no hay suficiente transporte público o no está bien balanceado porque hay algunas líneas que están más o menos abandonadas que, <ríe> que a lo mejor la gente no lo coge tanto y hay otras líneas que sabes que, que van a estar petadas y que vas a ir como sardinas y es que ya aparece algunos sitios como si fueran China también me da cuenta que bueno esto ya pasaba antes de la crisis que estaban cerrando muchas tiendas y aunque hayan abierto tiendas nuevas esas tiendas han terminado cerrando también. No hay negocios que puedan durar. Eh, lo que son las tiendas de barrio, que no sean franquicias, terminan cerrando bastante pronto. Y creo que lo que son negocios, negocios particulares, cada vez es más difícil mantenerlos. Y Yo creo que a lo mejor puede ser por las compañías como son Amazon o incluso los grandes centros comerciales, como Mediamar, El Corte Inglés, eh, incluso Worden está cerrando y es que puedes conseguir tecnología de cualquier lado. ¿Para qué vas a ir a la tienda de, de tu barrio si, tienes, si, si te, tienes esos locales? Y eso es un problema porque ya nadie puede tener su propio negocio. Ya tienes que trabajar para otra persona para poder tener un trabajo. La verdad es que tanto autónomos como o particulares o pymes están bastante explotados y se tienen que ir a otros, a otros países para que su negocio prospere y la verdad es que eso es bastante triste en mi barrio han cerrado locales y lo que están poniendo son viviendas en esos locales y la verdad es que son viviendas súper pequeñas que a lo mejor la habitación, la cocina, no tienen el mismo espacio y solo tienen otra habitación aparte que es el baño y es un poquillo infrahumano y es que solo podrías encontrar trabajo en las grandes ciudades y en ciudades más pequeñas o en pueblos eh, te va a costar conseguir un sueldo o conseguir un trabajo estable. Pero claro, si te vienes a las ciudades vas a encontrar que tanto los pisos están inflados como que hay poca, pocas viviendas. Entonces, claro, ¿qué haces? Si tú todavía no tienes trabajo, cómo te vas a arriesgar a buscar un piso, pagarlo unos meses y no encontrar trabajo. Es una inversión bastante, bastante grande. Así que veo que en los últimos años hay algo de precariedad y espero que esta situación se mejore con el tiempo y no sea al revés, que vaya cada vez a peor. Eh, también lo estaba hablando con mis compañeros de curro y es que estas empresas como son Uber y Cabify bajan tanto los precios que, aunque ellos tengan pérdidas, lo que hacen es que destruyen a la competencia para cuando ya no haya competencia poder inflar esos precios. Así que cuando uses Uber y, y Cabify y digas que los taxis son muy caros, probablemente cuando desaparezcan los taxis porque no se puedan mantener porque al fin y al cabo son autónomos que, que están pagando bastante, pues cuando desaparezcan, empezarán a subir los precios tanto como un taxi incluso más y lo que son los empleados de cabify y uber eh, están explotados entonces no tienen muy buenas condiciones incluso puede que tengan peores condiciones que, que los taxistas así que es un plan de, de estrategia de, de estas grandes empresas que al fin y al cabo lo que hacen es destruir a, a autónomos y y a personas. Probablemente pase lo mismo con Amazon, sus márgenes de beneficios serán muy pequeños, incluso pueden tener pérdidas en algunos casos. Incluso yo he llegado a, a recibir un paquete de Amazon, decir que no me gustaba y el, el vendedor regalarme ese producto con la condición de que yo pusiera un buen comentario, ya que el envío le cuesta más que el propio producto casi. Y esto que os estoy diciendo sobre Uber y Cabify y, y Amazon, la verdad es que lo estoy leyendo en un libro de inversión, no, no estos casos en particular, pero sí que muchas empresas, gracias a que tienen barreras muy altas para acceder a ese sector, consiguen triunfar y poner sus propios precios, porque, por ejemplo, lo que son las eléctricas o las de telefonía móvil pueden poner sus precios porque ya tienen las infraestructuras hechas. Entonces tienen muy poca competencia porque la barrera de entrada es bastante, bastante grande. Y es lo que están haciendo estas, estas empresas que están emergiendo, las de Cabify, las de Uber, las de Amazon. Están construyendo sus propias barreras para que luchar contra ellas sea completamente imposible y le deberíamos parar los pies porque entonces va, en el futuro van a poner su, sus propios precios y es lo que lo que veremos, claro. Si no hay competencia, si no hay demanda, pues si hay mucha demanda pero no hay oferta, ellos pueden poner, pueden elevar el precio. En cambio, si hay, si hay poca oferta y tampoco hay demanda, el precio, el precio baja pero para que el precio esté en un punto medio, lo que debe haber es son, son competidores, pero competidores de una manera justa, no de esta de la que se está eliminando poniendo estas barreras tan, tan grandes. Entonces lo que estamos viendo aquí es que hay una, pre, una precariedad de, en donde los precios caen mucho de, de tal manera que la competencia no puede luchar contra esos precios y se hunde. Y cuando se hunda lo que veremos es que esos precios subirán tanto a como estaba la competencia antes de que aparecieran estas grandes compañías. Espero que esto no siga así todavía sigas viendo en tu barrio pequeños locales que se mantienen, pero la verdad es que lo veo bastante negro. Bueno, espero que paséis el resto del día genial, ya va haciendo bastante frío, no hay ni una sola nube pero la verdad es que hace un frío bastante, bastante importante y, y bueno que os dé el sol un poco Vale, hasta luego